Qué momento está la agroecología en la Argentina y qué es lo que se está impulsando y qué es lo que se podría impulsar desde el espacio que te toca hoy ocupar? Bueno, la verdad que lo que se viene desarrollando en la agroecología nos pone muy contentos porque todos los que estamos en este camino de la agroecología hace más de 20 años no, no hubiéramos imaginado este, esta gran evolución, este cambio, ¿no? eh, Vemos como algo que decíamos que, que, porque está escrito en libros, que los costos de seguir con este modelo predominante se iban a ir muy, muy para arriba. Lo escribimos hace 20 años y, y hoy los fertilizantes, los herbicidas se triplicaron, cuadruplicaron los valores. Y a su vez, en estos últimos 20 años hemos perdido la mitad de los productores. Entonces, desde todos lados hay como una mirada de decir, a ver qué, dónde está el problema, ¿no? Y, y la agroecología vino a traer herramientas, vino a, a dar respuestas a, a la resistencia que había de maleza, que cada vez usábamos más agroquímicos, al aumento de costo, porque nosotros hemos demostrado en estos últimos 25 años rendimientos muy buenos, iguales, ...a los que propone el modelo con más costos... Eh, ...sin tener que andar manipulando sustancias... Que, ...que hoy pueden no ser tan tóxicas... ...pero mañana, como ya está pasando... ...se van complementando con otras sustancias... ...como pasa con algunos herbicidas con el arsénico... ...y hoy cada vez tenemos más arsénico en el agua... ...y eso genera sinergismo toxicológico complicado... ...entonces, costos, buenos rendimientos... Eh, ...los productores que dicen... Como no tengo que comprar agroquímicos ni fertilizantes, no tengo que sacar crédito, estoy desendeudado, estoy contento y para nosotros esa es una palabra súper importante porque sabemos que la agroecología emancipa, la agroecología te libera de ese costado que nos hacía pensar o creer que no se produ podía producir de otra manera. Así que eh, esto ha hecho que... Bastante co con trabajo, un poquito de, del programa Cambio Rural, este, que pasáramos desde hace un año de 16 grupos de Cambio Rural a 140. Estamos hablando de mil productores más que se autoperciben que quieren ir hacia la agroecología. Estamos hablando también de más de 2.200 productores que se autopercibieron en el censo, agroecológicos, orgánicos, biodinámicos, ¿no? Este, todo ese proceso constantemente las facultades, estamos encontrando mucha predisposición para pensar cambios en los planes de estudios o para hacer lo que hacemos con, con la dirección que son los nodos agroecológicos territoriales. Facultades junto con municipios, junto con las organizaciones, pensando en la solución de los problemas que está teniendo la agricultura. Y digamos, es una alternativa que puede desterrar, disputarle Sí, eso, no es cerrar, quitar del medio el modo en que se produce, que es en el modo convencional, ¿no? eh, con agrotóxicos. ¿Puede hacerlo? ¿Está en camino a eso? ¿Qué es lo que se necesitaría para que lo logre? Bueno, yo creo que, que tranquilamente la agroecología nos ha traído muchas soluciones. Por lo tanto, para nosotros es el modelo a pensar para lo local y para el país. Nos va a poner, en la medida que aumente la agroecología, eh, es lo mejor que nos puede pasar para, para el país. Ahora, ¿cómo va a ser ese proceso? Depende de muchas cosas. Depende de, de que se vayan haciendo cambios de estudios eh, en la formación de los, de los profesionales. Implica que se pueda visibilizar más todos esos productores que son exitosos desde la agroecología. Eh, todo eso está pasando. Eh, y por otro lado... Eh, las empresas empiezan a ver que algunos productos los sacan del mercado para ir a hacer productos biológicos, ¿no? Ahora, cuando escucho eh, te escucho hablar de agroecología estoy pensando en un cómo, ¿no? Cómo se produce. Ahora, me da la sensación que, que incluso es más difícil repensarlo, y tiene que ver, ¿no? ¿Y qué se produce? ¿Quién lo produce? Y ¿Para qué? ¿no? Digo, y ahí es donde me parece, que se arma un cuello de botella. ¿Es así o no? Digo, ¿Qué se produce? Si se produce o se produce para alimentar a las familias argentinas. ¿Quién lo produce? Si se reparte la tierra o no se reparte la tierra. ¿Para qué? Esto, si se produce para exportar o para alimentar argentinos o hermanos latinoamericanos, ¿no? ¿O me equivoco? Ahí el debate... No, el debate está en el territorio, está por ahí. Pero para mí, desde la agroecología, el debate es que tenemos un problema de producción, que, no saber, que si la solución está por cambiar las drogas, o, o por, hacer, eh, por hacer una aplicación de un agroquímico sin que se vuele eh, por ahí no está la solución para mí eh, eficientizar el uso de esos productos que son caros, tampoco porque, la claro, práctica, ¿sí? claro, las buenas prácticas o sea, para mí las buenas prácticas es que vos puedas producir muy bien igual pero sin usar agroquímicos, porque eso implica un costo y un riesgo, un riesgo porque en algún momento viene un vientito y te lo vuela y pensar que las gotas le vamos a poner metros, no, porque eso cae en el suelo, después se vuelve el polvillo, se vuelve a gasificar, por eso es que tenemos agroquímico en las nubes. Este, y no te alcanza con ir a un country cerrado y decir, a mí no me va a llegar. No, porque te va a llover hoy por hoy, te puede llover agroquímico. Entonces, estas, lo que vos me lo que esta disputa de la tierra, del agua, eso está, es un problema. Eh, hay gente que quiere producir y no y en especial dentro de la agricultura familiar que no tiene la tierra pero hay también todo otro sector que tiene tierra que tiene los elementos y que no conoce que se puede producir de otra manera entonces ahí hay que formar hay que capacitar y mostrar estas experiencias y también hay mucho por hacer por investigar para que cada vez sea mejor ahora se está desde hace muchos años que todavía no se dedica a presupuesto en los ministerios de ciencia y tecnología, en el INTA, en, el mismo, en la misma Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pero también entiendo que hay que construir esos espacios y cada vez la necesidad es mayor. Por lo tanto, se está abriendo un paso a esos procesos. También, bueno, líneas de crédito en provincia de Buenos Aires ya se están dando, en otras provincias. Hay distintas formas de fomento, ¿no? Hoy estamos en, en un lugar que, que hay una experiencia, ¿no? Digamos, que es el Gualeguaychú uh -huh. y que de alguna manera se está intentando mostrar, que comienza a vender, ¿no? Digo, promocionar. Contaros un poco de qué se trata y si es que vale la pena eh, reivindicarla. Eh, bueno, de qué se trata este congreso. Mira, yo hace bastante que vengo a Gualeguaychú mi primera charla fue para unos concejales y fue muy interesante que ahí cuando yo estaba dando esa charla vino un productor de 800 hectáreas a escuchar y cuando me escuchó y yo les decía a los concejales que se podía producir de otra manera al otro día me llamó y me dijo te quiero contratar y me contrató y él que es un arquitecto de acá que tenía una empresa constructora él eh, cuando empezó a caminar esto bueno llegó un punto que dejó la constructora y hoy dice yo estoy tan contento con lo que estoy haciendo en el campo y se transformó y dejó de arrendar más de 700 hectáreas que arrendaba y que las veíamos que los suelos estaban muy mal con muchas cárcavas él ya entendió por dónde era el proceso y le está yendo muy bien estamos hablando del año 2016 al 2022 constantemente es una muestra de campo ahora en ese momento cuando decíamos se puede cambiar se puede ir hacia eso y tuvimos acá, el municipio organizó varias charlas para productores. Los productores escuchaban la charla y decían, ¡qué interesante! Y después hubo como un bloqueo que no se avanzaba. Se avanzó muy poco a nivel de productores. Sin embargo, el municipio fue para adelante, y fue para adelante, y fue sosteniendo. Entonces vino un primer congreso. Bueno, vino que no, nos invitaron a pensar esto del Paz, un programa para generar alimentos que sean sanos, que sean seguros, que tengan que ver con el alimento de Gualeguaychú. Y a su vez iba haciendo otras cosas, como poner en valor un montón de espacios que eran privados, hacerlos públicos, porque no renovó las licitaciones, para que la gente pueda disfrutar de todos esos espacios. Y hoy estamos viviendo la inauguración de un matadero, ¿no? De, de algo que estaba parado, y tiene que ver con poner en valor también una parte de la costanera. Y no solo eso, generar un mercado para vender este, alimentos este, de acá, de la comunidad, y con esa lógica de tratar de entusiasmar a más productores para que hagan alimentos para la gente de Gualeguaychú. Para mí es un ejemplo, es un gran ejemplo lo que está haciendo el municipio, y, y nosotros una de las cosas que hacemos con las direcciones es contar estos buenos ejemplos para que otros siguen ese camino. Y hoy estamos trabajando con 100 municipios que fomentan la agroecología y eso no es menor. Si en algún momento era demostrar que funcionaba la agroecología, que podía producir a los mismos eh, y al mismo nivel, digamos, y a, y a costos incluso menores, como varias veces nos comentaste, hoy es contagiar y vacunar. ¿Sí? ¿Es, ¿Es esa como la diferencia de verbo, digamos, sí, por etapa? Sí, yo creo que, que es muy importante eh, no forzar nada que hay que persuadir, hay que contagiar y en especial el ánimo este, y cada vez que vienen los productores y se encuentran con los productores agroecológicos, lo que ponen de manifiesto la alegría que hay, la tranquilidad, así que por eso siempre invitamos esto desde tranqueras abiertas para que lo vean y después cada uno saque sus conclusiones. Ahora, no sé, es una sensación quizá, ¿la eh, compartirás me, me o no? de eh, pequeños pasos o de, de construcción hormiga frente a un monstruo ¿no? digamos porque al mismo tiempo eh, que hay un montón de productores que estarán sumando esta esta nueva forma una nueva no pero esta forma de producir alternativa al modelo hegemónico eh, el gobierno aprueba el HB4 y todavía eh, digamos no no se produce masivamente pero bueno en cualquier momento quizá eh, ¿qué, ¿qué sensación te produce? eso formas parte de ese gobierno Sí, bueno, pero también el gobierno tiene la mirada de decir... ...nosotros debemos como incluir a todos los tipos de agricultura. Bueno, por ahí uno ve que no es una tecnología... ...que, que, que nosotros demandemos y precisemos. Eh, nosotros estamos enfocados en mejorar la fertilidad de los suelos... ...estamos enfocados, porque sabemos que cuando uno tiene fertilidad... ...la resistencia a sequía... Eh, va, pasa por ahí porque ya lo hemos visto tenemos trabajos de 10 años donde el modelo predominante cuatro veces perdió plata y el agroecológico ninguna eso tiene que ver con cómo está funcionando el suelo con las plantas, con los animales eh, y sin agroquímico y demostrando que la rentabilidad es del doble entonces eh, si creen que es una estrategia para el país para exportar ese tipo de material la genética nuestra bueno, uno tiene que también aceptarlo y de alguna manera, eh, yo agradezco que estemos en este espacio de tener una dirección nacional, que, que nos da la empatía a todos los que veníamos trabajando en agroecología, y, y que hoy nos posibilite tener recursos humanos y contagiar esto. Y como te digo, montones de grupos de cambio rural, muchísimos productores, que no los puedo evaluar cuántos son, pero son muchos, y muchos municipios, y ahora facultades. ¿Crees que el cambio va a llegar antes que un colapso? Porque es digo, la amenaza que todo el tiempo, el fantasma que todo el tiempo nos, nos está demostrando a la Tierra, no solamente los más alarmistas. Yo creo que el cambio eh, se está dando gradualmente, mucho más rápido de lo que uno pensaba. y Bueno, por ahí hay muchos que, en especial los que conocen hace poco el tema, y dicen, uy, qué interesante, no lo podemos hacer ya. Y no se construye de un día para el otro. Esto es un proceso donde hay que trabajar la ansiedad y despacito, pero sostenidamente. Todos los días ojalá tengamos un productor más, que nos demuestra que le fue bien, con algunas ideas que tomó y, y, y que otros investigadores también, y que los movimientos también. Y básicamente se viene un nuevo paradigma, que es que tenemos que... Acordar, tenemos que articular entre las distintas instituciones del Estado, entre lo público y lo privado Porque ahí hay mucha fuerza y, y venimos de un paradigma anterior que puso todo en cajitas, todo separado, todo competencia Y la naturaleza no es así Viene un momento donde, vamos a, donde estamos aprendiendo mucho de la naturaleza, mucho, mucho Por eso la destruíamos, porque no la entendíamos y ahora viene un proceso de cuidado, viene un proceso de conocimiento, de cuidado, de respeto, y en eso vamos a tener alimentos, vamos a tener ciudadanía, vamos a tener comunidad. Y en realidad, tienen que ver con algo que parece raro que estuviéramos hablando, pero tiene que ver con el amor a todos los seres. Y uno de los primeros principios de la agroecología es la biodiversidad. Es aumentar, cuando un productor aumenta la diversidad, ya está yendo en un camino. ¿Y esto qué quiere decir? Que no cultivo un trigo solo, sino que cultivo un trigo, pero abajo pongo una leguminosa, pongo un trébol y después siempre voy cubriendo el suelo, lo voy protegiendo. Trato de incorporar la mayor cantidad en la cadena trófica, que esto quiere decir animales, pequeños, más grandes, forestación para que haya también aves. Y todo eso genera un equilibrio donde vemos que no hay plagas, o hay baja nivel de plagas, hay bajo nivel de plantas espontáneas y podemos producir bien, sin tener que usar todo el otro. Es un sistema. Es un sistema. Con una mirada sistémica, holística, y básicamente, que eso es lo que tenemos que pensarnos, si para desarrollarnos vamos a precisar productos importados, es muy difícil que nos desarrollemos. Y en este caso, en la, en la agricultura de hoy, hay un gran componente importado. Entonces, eh, me parece que también la agroecología nos permite eso. Dejar de importar, que son muchos miles de millones de dólares de importación de fertilizantes, de agroquímicos y me parece que ahí también está la clave. Gracias. Bueno, un gustazo.